Hola a todos y bienvenidos a Danstein. En esta clase trabajaremos todo lo que tiene que ver con el tema de identidades trigonométricas, un tema muy importante en la trigonometría. Vamos a ver algunas identidades y aplicaremos algunos ejemplos en los cuales se utilizan estas identidades. No siendo más, ¡comencemos! Primeramente definamos qué es una identidad, una identidad es una igualdad, es decir, que si tengo algo al lado izquierdo debe ser igual al lado derecho, esa igualdad siempre se debe de cumplir, si no se cumple la igualdad a ambos lados no se puede considerar identidad. Vamos a ver ocho identidades básicas y con ellas trabajaremos, miremos entonces cuáles son estas identidades ya hemos visto las estas identidades básicas ahora vamos a darles aplicación miremos entonces algunos ejemplos, tenemos lo siguiente, primer ejemplo Tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a secante de alfa por cosecante de alfa. Si queremos saber si es una identidad, la igualdad se debe cumplir a ambos lados. Siempre es muy recomendable trabajar con las funciones seno y coseno, que son las más básicas. Entonces vamos a convertir la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante en funciones senos y cosenos. Entonces recordemos nuestra tablita ya aquí podemos mirar, vamos a utilizar la siguiente, vamos a convertir todo a senos y cosenos, que sea en función de senos y cosenos. La tangente, por ejemplo, entonces sería seno de alfa sobre coseno de alfa. La cotangente es la inversa de la tangente, entonces miremos que sería eh, acá sería coseno coseno de alfa sobre seno de alfa. La secante es la inversa de la función coseno, esto sería 1 sobre coseno de alfa. Y la cosecante sería 1 sobre seno de alfa. Ya aquí ya la hemos reemplazado. todo quedó en función de senos y cosenos. Entonces vamos a efectuar, primeramente tenemos esto. esos son fraccionarios, entonces vamos a hacer la regla de la carita. Seno por seno daría seno cuadrado de alfa. Coseno por coseno daría coseno cuadrado de alfa. Y coseno de alfa por seno de alfa nos daría coseno de alfa por seno de alfa. Por último nos queda esto, 1 por 1 nos daría 1 y coseno de alfa por seno de alfa daría coseno de alfa por seno de alfa. Como podemos ver, esta igualdad se nos está cumpliendo. Por último, miremos la identidad fundamental, la número 1. La identidad fundamental nos dice que siempre que tenga seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto siempre va a ser igual a 1. O sea que todo esto se me va a convertir en un 1. Entonces va a quedar 1 sobre coseno de alfa por seno de alfa igual a 1 sobre coseno de alfa por seno de alfa. Como podemos ver, la igualdad se nos cumple. Y al cumplirse la igualdad, podemos verificar que esto es una identidad. La igualdad se cumple a ambos lados. De esta manera se resuelve este tipo de ejercicios. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Tenemos este siguiente ejemplo. Coseno cuadrado de X es igual a seno cuadrado de X por coseno cuadrado de X más coseno a la 4 de X. Ahora miremos lo siguiente. Antes de resolver las identidades, primeramente vamos a resolver esto tenemos que coseno cuadrado de x ya está en función coseno, no lo voy a cambiar. Pero miremos que aquí hay algo común. Entonces recordemos un poco de álgebra. Eh, factor común, acá hay un factor común entre ellos dos. Ambos tienen coseno. Entonces, pero el de menor exponente es coseno cuadrado. Entonces ese sería el factor común. Coseno cuadrado de x. Si tienen alguna dificultad con casos de factorización, los invito para que miren algunos videos acerca de los casos de factorización. Ahí les puedo dejar el enlace para que lo miren. Ahora, coseno cuadrado de x se debe multiplicar, pues abro paréntesis, para que me dé lo mismo, seno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x, ya tengo a la 2, pero tiene que ser a la 4, entonces, 2. Para que me dé 4 le faltaría 2, pues quedaría más coseno cuadrado de x ya podemos ver que hay cosas ya muy similares ahora sí apliquemos las identidades volvemos a mirarlas en este caso me serviría la identidad número 1 la cual me dice que esto vale 1 seno cuadrado más coseno cuadrado de x esto es igual a 1 o sea que esto va a quedar coseno cuadrado de x igual a coseno cuadrado de x que multiplica 1. Quedando coseno cuadrado de x igual a coseno cuadrado de x. Quiere decir que la igualdad se cumplió. Y de esta manera se termina el ejercicio. Vamos a mirar un tercer ejemplo. Ahora tenemos este tercer ejemplo. Tangente de x por seno de x sobre tangente de x más sen de x es igual a tan de x menos sen de x. Y tan de x por seno de x. Ahora, primeramente vamos a hacer lo siguiente: vamos a pasar esta tangente para el lado de acá y esta para el lado de acá. Los vamos a invertir. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicarlo de acá. Entonces, tangente por tangente quedaría tangente cuadrado de x. Y seno por seno quedaría seno cuadrado de x. Por último me quedaría esto: tangente. De x más seno de x que multiplica a tan de x menos seno de x o sen de x. Lo que tenemos acá es un caso de factorización que hay una suma por diferencia, y una suma por diferencia nos genera una diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados, no, no olvidemos que sería tangente, este se elevaría al cuadrado. Quedando tangente al cuadrado de x menos el otro término, que en este caso sería seno de x elevado al cuadrado. Y la parte de acá, pues no cambia, quedaría tangente de 2 de x por seno cuadrado de x. Vuelvo a hacer una limitación para que revisen algunos videos de factorización si tienen problemas con la diferencia de cuadrados. Ahora, tangente, ahora sí utilicemos las identidades. Vamos a pasar, la entidad sería cambiarla a senos y cosenos. Quedaría seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y acá quedaría seno cuadrado de x. Al otro lado nos va a quedar seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x bien vamos a dejarlo en esta parte vamos a continuar ahora con la resolución de este ejercicio continuando con el ejercicio tenemos lo siguiente acá como no tenemos nada de denominador, vamos a poner un 1 y vamos a hacer la regla de la carita extremos este con este este con este y por último este acá este lo vamos a dejar tal cual como está quedando seno a la 4 de x sobre coseno cuadrado de x seno cuadrado de x por 1 nos va a dar seno cuadrado de x coseno por seno cuadrado nos quedaría coseno cuadrado de x que multiplica a seno cuadrado de x y coseno cuadrado de x por 1 nos da coseno cuadrado de x como podemos ver se nos repiten las funciones la función seno a ambos lados o sea que hay un factor común esto no cambia, quedando seno a la 4 de X, coseno cuadrado de X. Y aquí el factor común sería seno cuadrado de X. Para que me dé este término, entonces, abro paréntesis, por 1, para que me dé lo mismo, más por menos daría menos, y seno, ya está, me faltaría solamente el coseno cuadrado de X. Todo esto... Sobre coseno cuadrado de x. Bien. Resulta que puede ocurrir que tengamos las mismas funciones, teno y coseno, pero que la identidad todavía no la, no la tengamos clara, no se puede ver la igualdad. ¿Qué es lo, lo que se sugiere en ese, en ese caso? Convertir la función ya sea seno a cosenos o la función cosenos a senos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar. Que es seno cuadrado de x. Por allí hay una identidad, miremosla. Si ya la vieron, miren que seno cuadrado de x, la identidad número 8, es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Esta, entonces quiere decir que eso se me va a convertir en, cosen, en seno cuadrado de x. O sea que esto quedaría seno a la 4 de x, coseno cuadrado de x, Igual seno cuadrado de X Que multiplica a seno cuadrado de X Sobre coseno cuadrado de X Seno cuadrado de X por seno cuadrado de X 2 más 2 nos da 4 Quedando seno a la 4X Sobre coseno cuadrado de X ¿Qué quiere decir esto? Como podemos ver la igualdad se cumplió es decir, que esto es una identidad. Se cumple a ambos lados. De esta manera, terminamos la primera parte de identidades. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. De igual manera, te invito para que me sigas en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video. Aprovecho también para agradecer a todas las personas que me han apoyado en todo el proceso de este canal. Les agradezco enormemente. Todo esto no sería posible sin ustedes. Esperen pronto un próximo video. Hasta luego.